Glorioso mártir, San Fermín Por el gran amor que has tenido a Jesús y a María Alcánzanos la gloria de conocer, amar y servir a Dios Como tú lo hiciste Por la singular limpieza de corazón y alma con que viviste Enséñanos a huir de todo pecado Por la confianza que tuviste a Dios Enséñanos a aceptar siempre su voluntad. Por tu dichosa muerte, alcánzanos la gracia de vivir y morir cristianamente, amando la cruz hasta el final. Oh Dios, que nos has dado en el glorioso mártir San Fermín, un insigne defensor de la fe católica, concédenos la gracia de predicar el Evangelio como Él lo hizo, llevando una vida intachable, humilde, de acuerdo con el mensaje de la fe y amor que anunciamos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Fermín, ruega por nosotros.